¿Qué esperas? Forma parte de esta comunidad. En noches de census, control interno en las empresas. Presenta maestro en impuestos, Pedro Carlos Ramírez. Y como invitado especial, contador público, Martín Rojas Tamayo.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 este es su programa Noches de Census, eh, los saluda el contador Carlos Ramírez. En esta ocasión pues vamos a tener un tema bastante importante, un poquito ahí fuera de, de, de, de lo fiscal, de lo, de lo que hemos tratado en algún momento, de las cosas que nos agobian en este, en este cierre de ejercicio, pero también bastante importante que va a ser el control interno en las empresas. Un tema que pues muchas veces los contadores dejamos de lado, eh, no le tomamos la importancia de vida, pero que nos puede traer muchos beneficios o también el dejarlo de hacer muchas consecuencias adversas para nuestra organización. Y para eso el día de hoy tenemos como invitado especial y, y siempre lo he compartido, siempre lo he expresado de esa manera, pues a, a un miembro aquí de la familia Census, al maestro Martín Rojas Tamayo, que en un momento ya más pues, lo van a saludar. Ustedes ya lo conocen, ya, eh, ya tiene aquí pues mucho más tiempo que su servidor en esta familia Census, y pues es un gusto para mí recibirlo en esta ocasión, en este su programa de Noches de Census. Y pues bien, eh, eh, les invito a que compartan ahí en las redes sociales esta transmisión para que pues seamos más cada día, y pues podamos aprender y escuchar todos esos comentarios tan valiosos que nos expresan nuestros expositores. Y pues como es eh, costumbre también, ya, ya estamos cerrando el año, eh, hoy 22 de diciembre del 2021, ya estamos a poco de cerrar el año, y pues se vienen muchas expectativas, tenemos también muchos retos, muchas eh, nostalgias de todo lo que ha pasado en este año, de todo lo que ha pasado en el programa, y en los programas de toda la familia Census. Y como es costumbre, les decía, pues vamos a pasar la parte de las noticias para efectos de que Regresando de las noticias, me permita yo pues darle la bienvenida formal y presentar a nuestro invitado del día de hoy. Sean bienvenidos y vamos a las noticias. Ok, datos de Omicron en el país, solo la punta del iceberg. Un dato bastante alarmante, especialistas consultados indicaron que una cuarta ola de contagios que podría ser impulsada por la nueva variante, de la cual había hasta el, lunes 23, eh, hasta el lunes 23 casos. Es inevitable, no obstante, se pueden tomar medidas para reducir la velocidad de las infecciones. Ante el anuncio del incremento en el número de casos de personas contagiadas por la variante Omicron, en nuestro país, Especialistas consultados indicaron que los más de 20 casos solo forman parte de una pequeña puta del iceberg de la verdadera situación. Además, adelantaron que es imposible frenar una cuarta hora. El subsecretario de salud, Hugo López Gatel, informó que hasta el día 20 de diciembre pasado se habían detectado 23 casos de esta variante en el país las cuales se encuentran en tres entidades, Ciudad de México con 16 casos, Estado de México con 6 y Tamaulipas 1. También detalló que en Sinaloa se investigaba una posible muestra positiva, así como tres más en la capital. Como segunda noticia tenemos, Ciudad de México va por regular tarifas de apps como Uber y Didi ante alza de precios. Ante el aumento de tarifas de las plataformas de movilidad de los últimos días, la jefa de gobierno solicitó a la CEMOVI revisar regulación de precios ante el alza de costos de los últimos días y denunciando en redes sociales que por usuarios de las aplicaciones de transporte privado, la Secretaría de Movilidad y Transporte, CEMOVI, revisará la regulación de precios que usan empresas como Uber y DiDi, dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México. En el caso de las aplicaciones es esencialmente las de movilidad, como Uber y Didi, que tienen que ver con un asunto de mercado. No nos parece correcto, es decir, no nos parece que aumente la demanda y aumenten los precios porque afecta directamente al bolsillo de la ciudadanía, expresó la jefa de gobierno. Y como última noticia tenemos, AMLO anuncia que Estados Unidos ya autorizó la venta de la refinería Deer Park a Pemex. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este miércoles que el gobierno de Estados Unidos aprobó la venta del 50% de la refinería Deer Park en manos de Royal Dutch Shell a la estatal mexicana Pemex. Es una compra que hace el gobierno de México de una refinería. Es algo histórico y esto pasó por una autorización del gobierno de Estados Unidos. El día de ayer ya se aprobó la autorización. Y es una muy buena noticia. Dijo el primer mandatario, esto su eh, habitual conferencia mañanera. El presidente agradeció al presidente estadounidense Joe Biden la confianza para que Pemex pudiera adquirir la planta en Houston, Texas. Esta operación servirá para mantener precios bajos en gasolina, diésel, turbocina y otros petrolíferos, dijo López Obrador. El presidente aseveró que el próximo año concluirá la rehabilitación de las seis refinerías de Pemex y que luego de la apertura de la refinería de Dos Bocas en Tabasco y la compra de Deer Park, en el país se dispondrá de una capacidad de 1.200 millones de barriles de crudo. Pues bien, estas han sido nuestras noticias más relevantes de esta semana, ya fin de año, y pues regresamos para la presentación de nuestro invitado especial del día de hoy. Ok, amigos, pues el día de hoy tenemos eh, pues a, a, a un contador, a un maestro de, de casa, como les decía al inicio de este, de esta, de este programa, y pues me complace mucho eh, presentar al contador Martín Rojas Tamayo, de quien me voy a permitir leer parte de su semblanza, y pues darle la bienvenida a este su programa, a esta su casa, y pues el maestro Martín... Eh, como experiencia tiene gerente senior de auditoría por más de dos décadas en Deloitte. Supervisor de control de calidad y aprendizaje en DFK Puebla. Gerente de contabilidad de un grupo importante de empresas del sector textil. Ex-catedrático de la Universidad Popular Autónoma, Autónoma del Estado de Puebla a nivel licenciatura y universidad abierta. Ex-catedrático de apoyo en la Universidad de las Américas de Puebla y en la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. También miembro de la Comisión de Normas de Información Financiera en el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, y como ustedes ya lo conocen también, conductor del programa Rompiendo Paradigmas en esta casa capacitadora de census capacitación. Pues maestro Martín, pues un gusto tenerlo aquí entre, entre amigos, es un gusto nuevamente se lo expreso aquí, Frente al auditorio, tener a, a un invitado especial, siempre lo he dicho, y pues para mí es un privilegio contar con la presencia de usted y de, pues de todos los invitados que nos han acompañado, pero especialmente de una persona con su trayectoria, maestro. Y el día de hoy pues nos va a acompañar hablando del tema de eh, los controles como tal en las empresas, qué repercusiones van a tener, qué consecuencias tendrían, como lo mencionamos en, en un momento, y un tema bastante importante a mi perspectiva, y yo creo que para, para todos los que nos están viendo. Sea bienvenido, maestro. Mi estimado maestro Carlos, muchísimas gracias por la invitación, me siento aquí en casa, como bien dice Familia Census ya tenemos un poco de tiempo recorrido aquí con el máster Toño y con los muchachos, Dicen que soy viejo conocido, más por viejo que por conocido, sí. pero honrado de poder participar contigo en este programa para platicar sobre un tema, como bien dices, interesante, que no ha dejado de ser importante desde su origen, pero lo hemos descuidado un poquillo, y ahora, con los últimos cambios de reformas fiscales, de hacer negocios, de época de crisis, época de reconvertir los negocios como estábamos, actualmente por el tema, sufriendo todavía con el tema de la pandemia, como bien decías en la primera noticia, esa variante de Omicron, vemos noticias por todos lados, nuestro director, nuestro doctor de cabecera, nos dice que pues, no hay tanta bronca, que el problema de cierre que dice la OMS, pues, está en Europa, entonces aquí todavía podemos ir con la familia, relajarnos, disfrutar, pero realmente esto va a tener más repercusión, y repercute en los negocios. Por eso yo siento en lo personal que el control interno debería tener un lugar especial en el empresario, en quien hace negocios, pero como que lo hemos visto no con tanta fuerza y a veces, como que nosotros como contadores sentimos que es burocracia, ¿no? Hacer muchos papelitos, hacer muchas firmas, pero a veces nos perdemos de vista cuáles son los beneficios del control interno. Y ahora con el tema. No reciente, pero en los últimos años ha repercutido mucho desde la perspectiva de la autoridad fiscal, pues como que ya le estamos viendo una, vamos a llamarle, un beneficio adicional del control interno respecto al cumplimiento de obligaciones fiscales de diferentes índoles, ¿no? Pero agradecido y honrado de poder participar contigo, platicar con, con la gente que nos sintoniza, es un tema bastante interesante y que debiera ser también un área de oportunidad del contador no solo para capacitarse, sino para tener una herramienta más, incluso un servicio adicional a ofrecer a sus clientes, ¿no? ¿Cómo la ves, mi estimado maestro? Claro, pues eh, yo creo que, que ahorita que, que surge ahí, tanto por parte del gobierno, por parte de las redes sociales, escuchamos eh, qué va a pasar con, con nosotros los contadores, no nos vamos a quedar sin trabajo por, por, por ciertas ciertos comentarios o ciertos, miedos que se generaron derivados de, precisamente de la reforma fiscal, y, y pues el gobierno, lo, lo, lo recuerdo bastante bien que en algún momento cuando surgió la figura del, del RIF, decían lo mismo, ¿no? Ya no se van a ocupar contadores, y pues aquí seguimos. Y yo creo que como lo comenta aquí el maestro Martín, pues hay, hay, que, hay que ampliar la visión de, de, de, de la profesión y perspectivas personales de qué tipo de contadores queremos ser, ¿no? El contador como tal, pues, no solamente calcula impuestos. Si solamente calcular impuestos, pues ahí sí tal vez nos, mm, mm, estaríamos en riesgo de perder el trabajo. Pero las organizaciones y las empresas necesitan un profesional técnico precisamente para efectos de llevar sus operaciones de la mejor manera. Y aquí está el maestro Martín, que no me dejará mentir, de esa separación clara y esos conflictos que existen muchas veces entre lo corporativo y lo fiscal, entre lo contable y lo fiscal, entre lo financiero y lo fiscal, y yo creo creo que este es una, es una clara eh, es un claro tema de qué pasa con el control interno ¿por qué? porque muchas veces los empresarios dicen, lo primero que te preguntan ¿y cuánto me va a costar implementar un sistema de control? ¿y para qué me va a servir? yo con que me paguen mis impuestos bien y no tenga yo problema con la autoridad yo estoy bien Oye, pero estás ganando, estás perdiendo, hay fugas, puedes controlar, puedes eh, optimizar tus recursos, puedes generar mucho mayor ganancias, puedes tener mejor control, como su nombre lo indica, sobre los recursos que operan dentro de tu entidad. Yo creo que también es un tema que, aunque no sea obligatorio de acuerdo a una ley específica como tal, pero viene implícita dentro de normatividades o precisamente de estas leyes, que nos van a ir llevando a tomarlo como obligatorio, ¿no? ¿Cuál sería la consecuencia de no tener un sistema de control interno como tal? ¿O quién me va a obligar a establecer un sistema de control interno? ¿Qué va a pasar? Ejemplo, y ya aterrizándolo así eh, vagamente en la parte fiscal, que muchas veces es la que nos llega a preocupar más, ¿qué va a pasar? Ejemplo, si se pierde mi inventario por falta de control interno, pues vamos a tener ahí algunas repercusiones que se van a considerar enajenación, como dice la ley del IVA y otras cuestiones, ¿no? Pero ese es el punto que, que vamos a tratar y creo que bastante importante, que nos va a comentar aquí el maestro Martín, de qué importancia tiene la implementación de estos controles internos y sobre qué pudiéramos establecer este tipo de controles. Sí, definitivamente maestro, ahorita que tocaste un tema importante que... Para la mayoría de los negocios es el corazón de un negocio, son los inventarios. Un tema interesante porque es inversión de los dueños, de los accionistas, de los emprendedores, empresarios, propietarios, como lo queramos denominar, quien arriesga su capital, que genera fuentes de trabajo, que genera una, o forma parte de una cadena de distribución de proveedores, eh, es muy importante el manejo del inventario, yo digo, para mí es el corazón del negocio, pero fíjate que hay un control interno, que tal vez no lo vemos como tal, y es en el manejo de los inventarios, y ahorita que estamos en épocas de cierre de año, ya todo el mundo sabe que por una obligación de carácter fiscal, tienen que hacer, por lo menos, su toma física muy cercano al cierre del año, ¿no? La toma física de inventarios, en sí, es una actividad de control, que no debería ser de fin de año, pero que como le hemos dado la característica de una obligación fiscal, pues ahorita nos vamos a meter en la toma física de inventarios, pero toma física y después qué sigue de una toma física, que son, dependiendo del volumen, dependiendo del tipo de actividad empresarial, podía ser sencillo, podía ser complicado y todo va a definirse en cómo funciona el negocio. Y este tema de control de inventarios también tiene su repercusión en materia fiscal porque de acuerdo al artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación en su apartado A, que habla sobre el tema de la contabilidad, que integra la contabilidad para efectos fiscales, ojo, para efectos fiscales o cumplimiento de obligaciones fiscales, dentro de uno de estas fracciones nos dice que eh, forma parte de la contabilidad los sistemas de control de inventarios. Y si vemos a detalle esa fracción, a veces hasta podría dar miedo, ¿no? Porque debe haber un sistema de control en donde yo pueda ver entradas, salidas, momento de la entrada, momento de la salida, la forma en cómo le doy el valor al inventario, incluso dice que aquellos movimientos que pudieran ser salidas, por ejemplo, de ventas, destrucción de inventarios, donaciones o entradas, compras, si estamos en un proceso productivo, incluso nos piden monitorear desde que está en materia prima, producción en proceso, producto terminado, y si hubo alguna entrada por una devolución de ventas, que luego se nos pasa, es muy frecuente que en una devolución de ventas nos enfocamos al CFDI, si es CFDI de ingresos, cancelación del CFDI de ingresos, pero luego ni cuenta nos damos, que no le damos entrada, o no rastreamos en quedó el producto que nos están devolviendo, y está en buenas condiciones para poder venderlo, eh, ¿Quién está gestionando esa devolución? finalmente devoluciones de clientes no entran por la puerta del almacén como generalmente entran los productos, entran por la puerta de atrás. Entonces desde el momento en que tienes una devolución, ¿Quién gestiona que el producto esté a, una buena, a buena custodia? Para efecto de que es una inversión, insisto, es dinero que ha invertido el accionista y debe obtener un rendimiento, ¿no? Entonces estos temas interesantes de negocio tienen mucho que ver con el control interno. Y en materia de inventarios, como bien decías, los faltantes de inventarios, de acuerdo a la ley de IVA, se presume un acto o actividad grabado, ¿no? Bueno, dependiendo del tipo de producto, sí. ¿no? Pero como dices, presuponemos una enajenación, si no está, como la pregunta es, onta bebé? ¿Dónde está, si no está bebé? Pues alguien lo vendió, y si lo vendió, con el dinero? ¿Dónde está la parte del SAT, no? El 46%, ¿no? El 30% de ISR, el 16% del IVA, ¿en dónde quedó esa falta de control? además de que se pierden recursos de la empresa, de que no hay un retorno de la inversión del accionista, tiene repercusión fiscal y sería algo lógico, ¿no? Me encanta ver en toma de física de inventarios, ah, es que faltaron 20, es que faltaron 50, es que faltó una tonelada. Ah, ok, pues es razonable. vámonos. pero con esa toma física que es una obligación de carácter fiscal, puede haber muchas implicaciones de diferente tipo, ¿no, mi estimado maestro? Sí, claro, y de hecho hasta en algún momento también me ha tocado ver que el, el no llevar precisamente este, este sistema de control de inventario, que comúnmente lo conocemos ahí como, como el CARDEX, ¿no? de, de entradas, de salidas, de la asignación de los costos unitarios a cada uno de los productos, Estas, esas, en algún momento también, eh, hacía un post ahí sobre esas fórmulas de asignación del costo, como lo manifiestan las normas, eh, esa confusión que existe con los métodos de evaluación de inventarios como tal porque tal vez estamos acostumbrados a a decir que los métodos eran los que nos nos enseñaron o los que en algún momento vimos por ahí pero algunas cosas han cambiado ¿No? Y pueden llegar a tener repercusiones eh, fiscales bastante importantes a mí me me me ha tocado ver de que hasta se van a presuntivas la autoridad fiscal ¿Por qué? Porque no tiene una base cierta para determinar tu inventario y y sabemos que eh, una de las mayores deducciones ya en el ámbito fiscal de las entidades comerciales e industriales, pues es el costo, es el costo de lo vendido como tal. Y ese costo de lo vendido tiene que estar bien justificado con el tema de inventarios, porque si no, la autoridad dice, oye, ¿y cómo sé que lo compraste? ¿O cómo sé que lo tienes? ¿O cómo sé que no lo tienes? Como decíamos, ¿no? Y si no lo tienes, eh, como decía aquí el maestro, pues ¿dónde está? ¿A dónde se fue? O te lo robaron, o alguien se lo robó, o lo vendiste, ¿no? Y yo creo que aquí un, un punto también importante del control interno, y viene eh, acorde a la plática, es qué tipo de profesional estaría involucrado en, en esta parte del control interno. Porque por efecto, eh, por ejemplo, si me lo robaron, ¿cómo voy a justificarle a la autoridad que me lo robaron, no? Pues presento mi denuncia aquí ante el, el Ministerio Público de los Hechos, levanto mi acta, tengo todos los documentos necesarios para que cuando llegue la autoridad y me diga, ¿tienes faltantes de inventarios? Así, ah, pero ese sí estoy seguro que no lo vendí, ese estoy seguro que me lo robaron, aquí está mi documentación, fui asesorado por un abogado, en esos términos, para efectos de que algunas materias nos van ayudando, la, la, la contabilidad, lo fiscal... No están separadas ni están peleadas de las demás materias, como es el derecho, como es la economía, como es la mercadotecnia, cuestiones de ese tipo que nos van a ayudar y pudiera establecerse como una política de control interno, entiendo, de que, bueno, cuando existe un fantasma de inventarios, pues hay un procedimiento como tal de investigación, de dónde está ese inventario, qué pasó. ¿Quién era el encargado precisamente de, de la custodia del inventario? Ahí está el almacenista, está el chofer, ¿llegó o no llegó? Cuestiones de ese tipo que nos van a ayudar también a controlar bien los recursos y a generar menores mermas en cuestiones de utilidad. Porque sabemos que el objetivo principal de los negocios, y así lo he sostenido siempre, pues a, a veces decimos que el objetivo principal del negocio es generar utilidades pero para ahí leí, leí alguna, alguna vez algún autor que me gustó mucho cómo lo abordaba, que decía que el objetivo primordial era resarcir a los socios, hablando de personas morales, resarcir a los socios sus aportaciones, porque yo voy a meter mi dinero a una organización precisamente para que en algún momento me lo regrese, y después de que me lo regresen, todavía me sigan dando más eh, utilidades ya en ese sentido, ¿no? Y un fin secundario, eso sí, ¿cuál va a ser la vía para resarcir a, a, a los socios el importe de su aportación? Pues la generación de utilidades. Y si no tenemos generación de utilidades por una falta de control, pues en ese sentido no estamos cumpliendo con el objetivo de una organización. Entonces, maestro, eh, en este tema de, de, de inventarios que nos metemos, ¿qué, ¿qué otros controles se pudieran establecer con respecto a este primer rubro de, de activos que estamos viendo porque los inventarios pues los tenemos eh, clasificados ahí, ¿qué otros controles internos pudiéramos establecer en ese rubro de activos para efectos de salvaguardar el patrimonio como tal? Ya que el activo pues es la representación como tal del patrimonio o del pasivo, bueno, del capital o del pasivo. Fíjate maestro, que en esta materia de inventarios que es tan extenso, tan complicado como en esencia son los negocios, hay muchos controles. Como bien decías, algo importante del control interno y por qué fue lo que surgió es la salvaguarda física de los activos, de las inversiones, porque bien dices, invierto un peso, debo tener como accionista rendimiento de un, no de un peso, sino un peso diez centavos, uno veinte, porque esa es la retribución, el retorno de la inversión de los accionistas, de los propietarios, ¿no? Y todo debe ir encaminado a cuidar que se cumpla con ese objetivo trazado del plan de negocios en materia de inventarios y lo que he estado últimamente viendo como bien dices el, lo fiscal no va por un lado lo jurídico no va por otro lado el incluso el tema medioambiental tampoco va por otro lado distinto de la contabilidad distinto de los negocios porque a final de cuentas todo surge de lo mismo que es hacer negocios todo se da de manera natural al hacer negocios y tenemos que ser vamos a llamarle multitask no o, con conocimientos de diferentes ámbitos, tal vez no llegar a ser un experto en la materia, pero sí por lo menos tener conocimientos básicos en cómo fluye la información. Por ejemplo, lo que he visto últimamente en materia de inventarios y el control es, uno, como bien decías, salvaguarda de los recursos de la entidad para generar más utilidad, para generar rendimientos, para que siga el negocio en marcha. Y un tema es el costo de lo que estoy adquiriendo. Un control interno, eh, y nos regresamos a las fases iniciales. Yo recuerdo que eh, hace varios años, en el tema de control interno se separaban por ciclo de negocios. Es decir, si hablamos de inventarios, el ciclo de negocios está desde que compro materia prima hasta que lo estoy vendiendo. Incluso pagando ese producto que estoy adquiriendo, digamos ciclo de inventarios, pero desde las compras, inventarios, y hasta el pago de los, a los proveedores, ¿no? Así es una, una pequeña segregación del proceso de negocio. Y dentro de esto está, oye, primero, la necesidad de comprar un producto debe ir en función al, al cumplir con el objetivo trazado por los accionistas. Si yo voy a vender, por decir, autos, todo lo que adquiera debe ir en función de producir un auto, de salir un auto, para poder venderlo y tener un rendimiento de la venta de los autos. Entonces, todo lo que pida en las diferentes áreas debe ir en función de ese objetivo. Y como parte del control interno de inventarios, empezaríamos con las compras. Primero, ¿qué detona la necesidad de comprar algo? Y esa necesidad de comprar algo debe surgir por la necesidad de satisfacer las necesidades de un cliente. Si un cliente tiene un producto, la primera respuesta sería, ¿lo tengo o no lo tengo? Si no lo tengo, tengo dos opciones, hablando de un diagrama de flujo, de toma de decisiones, ¿no? Oye, si no lo tengo, ¿qué hago? ¿Lo mando a producir o lo mando a comprar? Y ahí es donde derivamos comercialización y manufactura, ¿no? Dependiendo en dónde nos estemos desempeñando, pues, oye, pues vamos a producirlo, ¿ok? ¿Cuánto necesitas para cumplir con una orden de, de un periodo de un cliente? Y ahí se vamos enlazando, y esto es parte del control interno, yo tengo que hacer eficientes mis recursos. ¿Cuánto necesito? ¿En qué momento lo necesito? En cuanto a la respuesta que puede tener el proveedor, la calidad que yo requiero, porque a veces incluso la misma autoridad en materia de revisiones del ejercicio de su facultad de comprobación, te dice, oye, ¿por qué este producto en específico se lo compras a ese proveedor? ¿Siempre se lo has comprado a ese proveedor? ¿Y por qué tan caro? Y empieza a cuestionar desde ahí que estás haciendo, vamos a llamarle una compra de facturas, no simulación de operaciones, pero sí tratando de menoscabar el tributo a través de un precio alto de compra, ¿no? Sí. Al final de cuentas, si tú haces una compra de un insumo, de una materia prima, a un costo elevado, el primero que va a sufrir va a ser el mismo empresario porque la utilidad va a ser menor. Pero tenemos que ver el tipo de producto, porque no por ser más barato es el ideal. Porque puede haber un producto más caro, pero el tiempo de respuesta es más rápido. En los negocios sabemos que debemos atender la necesidad de cliente cuando la tiene, no cuando podamos. Bueno, hay ciertos negocios que se dan sus lujos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a un restaurante, la, la comida es muy buena, el ambiente es muy bueno, la gente, la, ¿cómo le llaman? La experiencia es excelente, pues no te importa hacer fila, ¿no? Pero va a haber otro tipo de negocios donde diga, si el cliente no me compra aquí, se va a ir. Con el de la esquina, se va a ir con el de la otra colonia. Entonces, estos son negocios, son dinámicos y hay que estar abiertos a eso. Entonces, un tema de materialidad siempre me han preguntado los cuestionarios famosos del SAT. Oye, hasta parece a, la, a la una canción de José Literales, ¿no? ¿Y, ¿Y dónde lo conociste? ¿Cómo, cómo fue el contacto? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Entonces, empiezan a cuestionarte preguntas que dices hasta. Oye, eso, qué, ¿qué te importa? Yo estoy haciendo deducible a algo que tengo de comprobante fiscal, estrictamente indispensable y todo lo que podemos ver en materia fiscal jurídica, ¿no? Pero el SAT va más allá, buscando ese tema de primero estrictamente indispensable, segundo, razón de negocios del artículo 5A del código, que no crean que la autoridad está dormida. He podido platicar con funcionarios, no el auditor que viene a revisar documentos, ¿no? Hay gente en el SAT que realmente le mueve la canica, pero todavía no tiene visión de negocio, si pudiera empantanarse con ideas obscuras del tema razón de negocio, beneficio económico esperado, ¿no? Pero en materia de inventarios, oye, yo requiero este producto con esta calidad porque lo voy a meter en mi proceso productivo. Si no cumple con eso, mi producto terminado, vas a terminar regalándolo, ¿no? Un producto de segunda mala calidad, rechazos de clientes. Y eso es lo que justifica porque el costo que a la autoridad podría ser más caro es porque lo necesito. Y eso deriva de un control interno. Siempre debe haber una liga entre las compras con las ventas a mis clientes porque ahí se detona la necesidad de algo. Características, tiempos, movimientos, estructura, costos. Eh, ahorita estamos sufriendo a nivel mundial por el desabasto de mucha materia prima, ¿no? Todo originado por los amigos chinos que realmente ya hasta dan miedo. Entonces, tratando de buscar de negocio que lo que esté erogando, que cada vez es más caro, pues se haga eficiente ese recurso que voy a invertir, controlarlo en todos los procesos productivos para que tenga un beneficio de regreso al precio de venta. Y eso es parte de los procesos de negocio y el control interno. Lo que busca es que se cumplan con los objetivos de cada proceso. Y a mí me encanta porque de manera paralela vamos a encontrar un tema de poder documentar razón de negocio, materialidad y este estrictamente indistanciable de manera natural en los negocios y con una, un control interno. Luego me dicen, oye, es que no todas las empresas tienen control interno porque el control interno es para empresas grandes, con mucha gente, con un buen perfil. Digo, no, realmente el control interno va en función del tamaño del negocio. No sé si te ha tocado, maestro, que cuando vas a las tiendas, al de la esquina con Don Pepe, con Don Juanito, a la recaudería, siempre tienen un tema de control. Por ejemplo, en cómo están dispuestos los, los verduras, los vegetales, los perecederos, cualquier unos productos que son fácilmente robables, porque hay robormigas, desafortunadamente, pero hay una estructura en los negocios físico y también de control. Y he visto muchas libretitas, es que ese es un ¿Sí? RIF, o va a ser un reciclo. ¿Qué va a necesitar de control interno? Pues créame que tiene sus controles, no sofisticados, no con copia triplicada y la amarilla para el contador, si ¿Sí te acuerdas de los, la formatitis en que caímos, que por eso se volvió burocrático el control interno, pero hay muchas formas de controlar las cosas y cualquier empresario lo hace de manera natural, cuidando su inversión. Y a veces perdemos de perspectiva este tema y perdemos los beneficios. Primero, que la inversión realmente sea rentable. Segundo, que lo que estamos adquiriendo cumpla con su objetivo de generar utilidades para los empresarios. Tercero, que eso me va a generar información financiera, vamos a decirle más clara, del negocio, para poder generar un reporte de inventarios, de movimiento de inventarios, obsolescencia, lento movimiento, perecederos, porque eso es parte del corazón del negocio. Y de manera natural nos va a dar herramientas adicionales para defenderlos del demonio cuando venga con sus cosas raras. Entonces, el control interno, yo lo viví mucho tiempo como auditor porque al revisar una empresa lo primero que tenemos que hacer es conocer el control interno, conocer los procesos, evaluar qué riesgos emanan de un eficiente o ineficiente control interno y de ahí empezar a revisar y por eso nos abre otra perspectiva en los negocios, ¿no, mi estimado maestro? Claro, claro, maestro, y, y eh, tomando las palabras de, de, que nos comenta de, de cuando, cuando realiza auditorías y cuestiones de revisión que recordamos ahí en el dictamen anterior, que en algún momento, pues, bueno, no desapareció, ¿no? Pero ya no, se, ya no era obligatorio. Precisamente teníamos un cuestionario de control interno. ¿Para qué? Para evaluar eh, qué, qué, qué acciones, qué políticas tomaban en cuenta las entidades, las empresas para efectos de que la autoridad también supiera qué implementación de controles estaban estableciendo o cómo estaba precisamente esta parte claro claro controles internos con repercusiones fiscales no porque era un dictamen para efectos fiscales pero no dejando de lado de que estos cuestionarios de control interno y este primer acercamiento que tenemos con las empresas cuando se va a realizar precisamente una evaluación de control interno pues es hacer este diagnóstico de qué estás haciendo y qué no estás haciendo para efectos de eh, salvaguardar, como lo comentaba aquí el maestro, salvaguardar estos recursos que nosotros tenemos invertidos en el negocio, ¿no? Como toda, eh, también me surgió aquí la parte de, de, del postulado básico ahí de la sustancia económica, y, y me viene mucho a la mente esta parte de, de la naturaleza de las operaciones como tal, y todavía lo menciona así independientemente de su forma jurídica, ¿no? Eh, precisamente por el hecho de yo voy a tener que controlar este tema de inventarios, el tema de caja, por ejemplo, reposiciones, hay mucho, mucha cuestión de, de control, eh, aquellas comprobaciones que se hacen a caja, el tema de viáticos ahorita que tal vez normativamente o contablemente lo tenemos visto desde un punto de vista y fiscalmente ya me dijeron, no, pues lo tienes que incluir ahí en tu recibo de nómina y tienes estos dos momentos o tienes estas dos opciones para incluirlo y no va a afectar, eh, si no te lo comprueba, entonces sí se va a considerar un ingreso. Cuestiones de ese tipo que nos van a ir ayudando a que, uno, tengamos mejores resultados, y me gustó bastante lo que comentó el maestro, mejor información financiera. Porque si nos remitimos a las partes iniciales de lo que es la contabilidad, recordemos que la contabilidad es aquella técnica que registra esas transacciones, transformaciones internas y otros eventos que precisamente van a darme como resultado ¿qué? información financiera. Y por ahí más adelante me dice la norma, ¿no? La información financiera es esa base precisamente para la toma de decisiones. Oye, si mi información financiera no viene controlada o hay algunos elementos que afectaron la información financiera, ¿cómo va a estar mi decisión? Pues tal vez estar, va a estar viciada la decisión que yo pueda llegar a tomar porque esa información financiera no se encontró controlada. Me voy a permitir, este maestro, dar... Aquí lectura, algunos saludos para los que nos están viendo. Eh, saludos aquí a, a Yendi, que nos está viendo. A Rocío Hernández dice, buenas noches, Maestro Rojas. Saludos a Fabi García. A Jera, Jera Merz, buenas noches, dice. Um, Sol Pantoja también nos está viendo. Miguel David González dice, Maestro Martín, eso de las tres copias es de la época del, del máster. Pepe Soto dice... Eh, Lili Montes, también saludos. Miguel David González, saludos, maestro Rojas. Pues sí, tiene tiene bastantes eh, fans. El, aquí el maestro Martín dentro de, de, de estas transmisiones de familia Census. Pero bueno, eh, pues regresando al tema de, de, de esta parte de controles, decía eh, en inventarios, y ahorita también me surge, me viene a la mente, eh, los métodos para. Eh, bueno, los sistemas, perdón, para, para el control de los costos, como es el justo a tiempo, precisamente, decía el maestro, oye, ¿por qué le compras a este, a este proveedor? Si es más caro. Claro que es más caro, pero si yo se lo pido hoy, me lo trae en dos días. En cambio, el otro que me lo da más barato, si yo se lo pido hoy, me lo trae en una semana. ¿Qué pudiera provocar el hecho de no tener el control precisamente de algo que comúnmente conocemos como stock? Imagínense en una empresa eh, de tipo industrial donde mi producción es continua y no tengo bien controlado el stock. ¿Qué pasaría si la materia prima se acaba y yo no tengo esas relaciones con proveedores que me puedan surtir en un corto tiempo? Las afectaciones económicas considero serían graves porque parar la máquina, los trabajadores estarían parados. ¿Qué pasaría con los indirectos? Se siguen generando algunos indirectos la mano de obra se sigue generando y precisamente estos, esos lapsos de, de donde la maquinaria, donde toda la fase productiva se paraliza precisamente por un error de control interno en este ejemplo que estamos dando de la materia prima, ¿qué va a pasar con el costo unitario del producto? Pues eso lo va a tener que absorber el costo unitario, tu margen de utilidad, ¿qué va a pasar? Tu margen de utilidad se va a reducir en ese sentido. ¿Por qué? por un error de control interno precisamente. Pues teníamos ahí el justo a tiempo, eh, el ABC, el basado en actividades, el costo, costo integral conjunto. Algunos eh, doctrinarios que manejan estos, estos conceptos, pero son bastante importantes en cuestiones precisamente de control. No, eh, El inventario, al ser una parte esencial de las organizaciones, pues representa uno de los mayores retos para efectos de controlar. ¿Controlarlo con qué? Con ese, ese CARDEX, ese sistema que veíamos en un inicio de esta plática, esa determinación de los costos, ese, ese control que se pudiera tener con las personas encargadas, la formatería, como decía el maestro. Oye, ¿y cómo le da salida a tu inventario del almacén? ¿Una requisición ¿Cuándo te lo pide el departamento de producción? ¿Cómo manejas las mermas en ese sentido? ¿O qué pasa con las mermas en cuestiones de documentación? Y traduciéndolo a la parte fiscal, oye, cuando llegue la autoridad fiscal, fíjate que esta no me la creo porque como que no parece material, como que parece que te la inventaste. Espérate, aquí está toda la documentación que se fue generando precisamente derivada de los controles internos, donde están, eh, como decía el maestro, en los cuestionarios del SAT, ¿qué te piden hasta correos, que te piden hasta bueno, dice medios de comunicación, que si hubo llamadas, que si hubo WhatsApp, que si hubo cualquier medio de comunicación donde se dio precisamente esa relación comercial, ¿por qué? Porque la autoridad de entrada te dice, yo no te la creo, yo no te creo que haya existido esta operación, ¿no? Y si vamos recabando todas estas cuestiones que surgen del propio control interno, yo creo que la parte de la materialidad como un concepto ahí que maneja la autoridad, pues ya la tendríamos soportada con todo este procedimiento, maestro. Así es, mi estimado maestro, retomando algunos puntos que comentaba que se me hace interesante, en el tema de inventarios, lo que tú decías, hoy ese control de existencias que pudiera generarte un paro técnico, un paro, es más un incumplimiento al cliente, que el peor problema que podemos ¿Qué? tener es perder un cliente. ¿Cuánto nos cuesta conseguir ¿Qué? clientes? Lo interesante no es conseguirlo. Lo interesante es mantenerlo, hacerlo un cliente frecuente y generar mayor volumen de ventas por cada año que vaya transcurriendo. Ese es el verdadero reto, ¿no? Y en materia de incumplimiento, créanme que es muy complicado porque se pierde la confianza en que si me puedes dar respuesta o no. Y en este tema de inventarios es, es muy interesante lo que comentabas, maestro, de, oye, ¿me puedo quedar corto? ¿Me puedo quedar largo? Entonces, porque incluso un stock por arriba de lo necesario, es dinero estancado ahí, es dinero me queda, que se me queda... queda... Exactamente, me queda un costo de mantenimiento, de movimiento, y en el tiempo de lo que nos llaman las NIF, del proceso operativo, el ciclo operativo, que es desde uh -huh. que compro hasta que recupero el dinero de mi venta, se hace más largo, y entre más largo cuesta más, porque al proveedor le tengo que pagar 30, 60, 90 días, y mi cliente me, me va a pagar a 90 días, pero no van alineados, ¿no? porque primero compro, produzco, vendo, entrego, y ya cuando entrego empieza a correr el reloj para recuperarlo. Y ese tiempo es valioso. Y si le ponemos el punto de que no hay eh, existencia suficiente para poder cumplir, pues nos va a llegar, o nos va a llevar, primero, a incumplimiento. Y segundo, para cubrir ese incumplimiento vamos a tener que cubrir ciertos aspectos. Por ejemplo, en empresas grandes de retail, como los grandes almacenes, te sancionan si no llegas en la hora que te citan para entregar producto y te hacen descuentos. Entonces, eso es por algunas empresas y otros. Oye, para tener contento al cliente, ¿sabes? Dice que ya no nos va a comprar porque somos incumplidos. Eh, no, eh, a ellos también lo perjudicamos porque es una cadena productiva y de entrega hasta el consumidor final. Entonces, en materia de control interno, hay mucha técnica administrativa. No sé si te tocó, maestro. A mí me tocó desde la prepa universidad. Esa lucha enconada entre administradores y contadores, <risa> que actualmente claro. son fiscalistas y contadores, ¿no? Bueno, fiscalistas <risa> y no fiscalistas, ¿no? No sé cómo se haga esa distinción, pero tenemos ese pique de egos, ¿no? Pero en mis épocas eran administrador y contador. Y decían que el administrador es el que hace eficiente el dinero en los negocios. El contador es el que viene registrando lo que hace el administrador. Esa visión, desde mi perspectiva, ha cambiado mucho porque ahora somos. Incluso el mismo contador puede ser un emprendedor si se diera la tarea de entender el negocio de sus clientes. Pero bueno, ese sería motivo de otra charla, ¿no, mi estimado maestro? Pero en materia de inventario surgió, oye, ¿cómo puedo hacer eficiente el dinero que está en el almacén? Pues hay una técnica en materia de control de inventario que se llama máximos y mínimos. Oye, ¿cuál es el mínimo que debes tener con el cual tengas asegurado por lo menos dos o tres semanas? Obviamente hay que evaluar el ciclo operativo, el ciclo de negocio. ¿Y cuánto es el máximo que puedes tener por aspecto físico? Me ha tocado ver empresas que tienen un almacén de materia prima y la materia prima anda hasta por el escritorio del contador porque no cabe. Ah, uh -huh. es que hice una compra por volumen, que me hicieron el descuento del 5% y aproveché. Y además de contado, ¿no? Pues buena gana. ¿Y cuánto sí. tiene tiempo en el almacén? ¿no? Pues ya lleva seis meses. ¿En dónde está ese beneficio de negocios que también el contador lo puede equilibrar, no? Entonces, esas, esas técnicas de máximos y mínimos te van a permitir hacer un eficiente control de existencias y manejo de inventarios. Y esa es una chulada, pero no lo conoces hasta que la sufres, como en muchas cosas en la vida, ¿no? Aprendemos más cuando sufrimos que cuando alguien nos está diciendo algo que ni por aquí nos pasa en la imaginación. Y eso es un tema, ¿no? El tema que decías de los cuestionarios del SAT, que bien dices, oye, cualquier comunicación, y ya oye, a ver, quiero ver tu orden de compra, tu cotización empezando, ¿no? Y este, ¿dónde lo contactaste? En una publicación, por mensaje, ¿cómo fue el contacto inicial, telefónico? Y después de que dices, ah, fue por teléfono, fue así, fue allá, ok, muy bien. Ahora, proporción de documentación que soporte su dicho, ¿no? ya es en donde tronamos como ejotes, ¿no? Yo, ¿Qué fue lo que dije? En un caso especial que me pasó, llegamos hasta el tema, había contrato, había la famosa fecha cierta, había evidencia de terceros de que habíamos contratado un servicio de publicidad y nos decía, oye, sí, pero ¿cómo llegaste a él? ¿Cómo fueron los acuerdos? Pues nos metimos, era información del 2015, a los correos electrónicos de los uh -huh. dueños de aquel entonces. Es, fue un milagro. Aquí está la comunicación, el ir y venir, de acuerdo, de esta este es la postura, este es el costo, toda la negociación fue por correo. Pero llegó la autoridad, y eso se la puede gastar porque no hay un límite de cuánto es mucho y cuánto es poco, para la autoridad, que me dijo, oye, pero la dirección de correo de ese Jorge, arroba, el dominio del, del proveedor, quiero que me acredite su personalidad, y era un proveedor que ya incluso actualmente ya dejaba de operar, entonces ahí ya, pues nos dio un portazo en la cara, ¿no? Ya nos vamos a otras instancias, pero sí. pues hay que estar preparado para todo. Y eso forma parte normal del proceso de negocio, no sé si estás de acuerdo. El tema claro. es que no lo documentamos. Y uno de los beneficios del control interno es que te ayuda a documentar todo lo que ocurre. En ese cuestionario a mí me pidieron diagramas del flujo del proceso de compras sí. y una narrativa de cómo va pasando quiénes son los autorizados para las compras, que es un tema importante de autorizaciones. El control interno, desafortunadamente, lo que he visto es, va enfocado más a la persona, al perfil de la persona que ejecuta el control, que a un procedimiento estándar para todos, ¿no? Por eso vemos incluso en la contabilidad, no, mi estimado maestro, que cuando cambian de contador, y este, ¿cómo lo hizo? Y esto, ¿de dónde salió? Claro. Y este, casi, casi, hay... Debiera haber entrega-recepción, ¿no? Digo, pero si es la contabilidad, es el negocio, pues es lo mismo, ¿no? Y no, nos vamos con el leal saber y entender de cada uno cada uno de nosotros, ¿no? Y ahí también, en hacer contabilidad, debe haber control interno. No sé si te tocó, maestro, el tema de las guías contabilizadoras. ¿Sí? Para mí eran como chupacabras. Yo sabía que existían, pero en mi maldita vida no he visto ni una sola. Hasta que tuve oportunidad de auditar una unión de crédito que me encantó ese ejemplo que da la Comisión Nacional Bancaria de Valores. En este aspecto de instituciones auxiliares del crédito, hay una circular única que te dice cuáles son los procedimientos, qué, cómo debes fluir la información, qué cuentas contables, el catálogo de cuentas, qué reportes debes generar, qué debes mencionar en las notas. Te decía todo en esa circular y desde ahí me quedó la idea, oye, esto es una chulada, pero ¿quién ve los manuales y es pura burocracia? No, mi estimado maestro. Claro, claro, eh, en esencia, cuando, cuando llegamos por primera vez a, a una organización, una empresa, y, y aquí el, el maestro Martín, pues tenemos que echarnos un clavado a ver qué, qué criterio tomaron, ¿no? Cuando en realidad, pues la contabilidad, eh, si la realizamos de acuerdo a la, a la normatividad, pues tendríamos que, que entenderla y, y tomarla así, así como viene, ¿no? Tal vez hay criterios que, que no se concuerdan entre, entre los mismos profesionales y precisamente esta parte del control interno y esta documentación del control interno va a hacer que sea más fácil el hecho de, de, una, de una transición de ese tipo, ¿no? Eh, aquí nos comenta Hera Merz, el control interno también debería procurar el rendimiento de los activos circulantes para generar más ventas y ahorro de gastos. Definitivo, Ajá. definitivo. Claro, claro, maestro, pues eh, yo creo que también aquí ya, ya entra la relación con parte de, de la administración financiera como tal. Hace rato decía el maestro, oye, ¿qué pasa si tengo ahí parado mi inventario y fue a crédito y resulta que me tardo más tiempo en cobrar que en pagar? ¿Y por qué me voy a tardar más tiempo en cobrar que en pagar? Porque el inventario, materia prima, todavía ni se, no se convierte en producto terminado y en consecuencia pues todavía no se vende. Y todavía en lo que se vende a crédito, vamos a ponerlo así y lo cobro, como dice el maestro en la norma de información financiera, lo refiere como ciclo normal de las operaciones del negocio, o ciclo operativo, que precisamente dice que es el tiempo que se tarda desde que se adquiere la mercancía para comerciales, o la materia prima se transforma, se vende y se cobra. Está precisamente que se, que se regrese ese efectivo y equivalentes, ¿no? Y, y esa, esa diferencia entre algo que la administración financiera conoce como tiempo de cobro y como tiempo de pago, resulta que termino financiando a mis proveedores cuando en realidad me tendría que estar financiando de quién? Desde los clientes, ¿no? Termino financiando a los proveedores. ¿Por qué? Porque mi control está tan deficiente que no eh, comparo estos dos periodos de cuánto doy a crédito y cuánto me dan a crédito a mí. Y resulta que yo a mis clientes les doy 90 días de crédito y a mí mis proveedores solamente me dan 30 días. Pues resulta que yo estoy financiando a mis clientes cuando no tendría que ser así, ¿no? Otra, otra repercusión práctica o otro ejemplo que les pongo precisamente de las afectaciones financieras que tendría la falta de control interno, ¿no? El contador tal vez en su, en su función registradora, pues le pasan las facturas, las registra, las registra, las registra. Y el administrador ahí por ahí no se dio cuenta de los periodos, no hay um, como tal una directriz que le diga al contador, ¿sabes qué? Pues estos... Esto te está mermando en cuestiones de utilidad o esto te está afectando, como decía aquí el, el comentario de, de Yera, pues um, la, la maximización de las utilidades o de las rentabilidades de los activos. También existen funciones financieras que nos um, reflejan qué rentabilidad tienen los activos. La rentabilidad no solamente se mide sobre las ventas. La rentabilidad también se puede medir sobre el propio capital, la rentabilidad se puede medir sobre los propios activos. ¿Qué me está generando más? Los circulantes o los no circulantes. Y en este sentido, yo creo que la implantación de controles, pues va en el sentido de qué me deja más o dónde pudiera yo tener mayores, mayores resultados de ir controlando Como decíamos, inventarios, bancos, cajas, eh, por ahí también debemos tener bastante control ahora, pasándonos de esta parte con los pasivos, ¿no? ¿Qué pasa con las deudas a corto plazo? ¿Me pueden llegar a, a determinar o puedo caer ahí en un estado de, de insolvencia por el hecho de no controlar mis pasivos a corto plazo o mis periodos de vencimiento, por ejemplo, de las deudas que tengo contratadas a, a corto plazo? Y en este sentido, maestro... ¿Qué, qué, ¿Qué controles o si existe como tal? Yo en, en, en el, los primeros momentos de esta plática decía, pues como tal no es obligatorio, ¿no? Pero ¿quién nos pudiera obligar a, a, a esta parte de los controles, no? Ya sea en las cuentas que, que nosotros necesitemos controlar. Y si existiría o si mmm, las organizaciones deberían tener precisamente, como existen los manuales de procedimientos, como existen los manuales y descripciones de puestos, si se este, tendría la necesidad de tener un manual precisamente de controles. Para efectos de que llegue un profesional o llegue otro, los controles ya están establecidos dentro de la organización. Definitivo, yo creo que esta obligación debiera ser inicialmente desde la misma administración, ¿no? quienes son los responsables de cumplir con los objetivos trazados por los accionistas generalmente delega, no en un gerente general, en una dirección de operaciones, director financiero, dependiendo del tamaño y estructura del negocio. A veces todo se concentra en una sola persona, el dueño, el principal accionista, el que sabe del negocio. Pero tarde o temprano va a terminar su vida útil profesional en el negocio y va a tener que empezar a delegar o empieza a crecer su negocio, ¿no? Ya tiene una sucursal, ya tiene este un negocio adicional que va creando, entonces tiene que empezar a delegar. Y si esas cosas no quedan claras en un manual de políticas y procedimientos del negocio, pues cada quien va a tener su propio feeling, ¿no? No sé si han visto últimamente que hay muchas empresas que empiezan con su visión, con su ideología, con su metodología propia, porque es importante trabajar en función a algo. Eh, eh, el, los negocios tienen que ir como postulados de entidad económica, ¿no, maestro? es un conjunto de recursos materiales, financieros, humanos que bajo una dirección van a lograr un objetivo en común y esa dirección requiere de eh, posiciones y objetivos claros, medibles, eh, mejorables. Por ejemplo, el tema de, de gobierno corporativo que es una chulada, pero que le da mucho escozor a los empresarios porque si bien no es barato por el tema de conocimiento profundo que se requiere el tema de gobierno corporativo desde cómo estructurar a los miembros de una empresa familiar, porque en México y en el mundo, el mayor, los negocios más grandes son empresas familiares, son mozos, pero son empresas familiares, en donde el hijo está en ventas, el primo está en compras, y a veces no tienen el perfil necesario para cubrir esas áreas, pero forman parte de la familia. Desde ahí empezar a estructurar lo que tú dices, un manual. ¿Cuál es el objetivo del negocio? ¿Qué procedimientos vamos a establecer para cumplir con ese objetivo? ¿Y qué es lo, lo que puede ocurrir? bien o mal. ¿no? Yo siempre le pongo de ejemplo a los muchachos, cuando hemos visto películas de aeronaves, de aviones, de por terrorismo o por falla mecánica, lo primero que hacen los pilotos y copilotos, atrás traen sus manuales, porque tienen un protocolo, sacan el librote en caso de que se apague el motor derecho, cuál es el procedimiento. Y por más que ellos lo sepan, lo intuyan o reaccionen, tienen que seguir el protocolo porque alguien lo diseñó. Así me gustaría que fueran los negocios, ¿no? Y ese protocolo, políticas y procedimientos, no es a feeling de alguien, sino va en función a cómo lograr maximizar los recursos, como bien decía Jera. Decía y el, el control interno debe ayudar a poder lograr estos objetivos. Y respondiendo, ¿y ¿quién nos puede obligar la persona encargada de administrar el negocio desde mi perspectiva es el que debe establecer esa obligación de que toda la gente que depende de él cumpla con los procedimientos para alcanzar los objetivos. Más allá de si la autoridad viene o no viene, que realmente últimamente, creo que hace un par de semanas, me compartieron otro cuestionario de materia del SAT, se está metiendo ya más en el proceso productivo y eso ya me dio miedo. Oye, ¿cómo es el proceso productivo? ¿Cómo fluye...? La materia prima del almacén hasta el proceso, cuánto tiempo, qué invierte. Esa información, si no sabemos proveerla, puede generar un problema, ¿no? Porque con base en eso puede ser un estimado de la autoridad, ya saben que son, ellos les encanta, yo digo que son presumidos, ¿no? Su famosa perspectiva. <risas> Presuntiva. Oye, si tú me dices que tanta cantidad de producto te ayuda a generar tanto producto terminado y tus compras son de tal volumen, debiste haber producido tanta cantidad y una forma, una regla de tres sencilla si produjiste eso y tu inventario es de tanto, lo demás ya lo vendiste, ahora quiero ver tu precio de venta, lo que hacemos como pruebas de auditoría, precio de venta por familia, por producto, por lo que ya tenemos el CFDI famoso que nos da información a detalle ¿no? pues hago una expectativa, nosotros llamamos expectativa, ¿no? ¿cuánto se produjo? ¿cuánto no hay? ¿cuánto tengo de inventario inicial? ¿cuánto es lo que se vendió? lo que salió del almacén por su precio de venta, esto debes tener ingresos. ¿Cuánto tienes? La mitad. ¿Qué pasó? Y primero, si le dijéramos al empresario, tienes la mitad de lo que debiste haber tenido, su primera reacción es, ¿quién me robó? ¿En dónde está mi dinero? Porque es mi dinero? Y la siguiente va a decir, pues nadie te robó, más bien sí. tú estás ocultando el ingreso y al que le están robando es a mí como este ente recaudador, ¿no? Entonces ese tema de control interno debía ser obligatorio desde la misma administración porque son los responsables de los negocios, ¿no, mi estimado maestro? Claro, maestro. Pues eh, como, como una obligación, um, voy a decirlo, como un, como un procedimiento necesario como tal, para efectos de que pues, los empresarios, eh, se es, es difícil, lo entiendo, para, para los colegas que nos están viendo, para algunos empresarios que nos puedan llegar a escuchar, yo creo que esa concientización de la necesidad que implica la, la, la implementación de los controles internos. Y como contadores, yo creo que muchas veces también hay cosas que nos, que nos detienen, precisamente por, porque pues si estoy ahí como, como contador de una empresa, laborando ahí de, de lunes a, a, a sábado y cuestiones de ese tipo, pues yo, yo solamente me enfoco me en registrar y, y sí me doy cuenta tal vez de que faltan controles, ¿no? Pero, eh, se, se, se cae en esa parte de la de, de ser cómodo en el trabajo yo creo que como profesionales debemos de aportar a las empresas claro el, el, el resarcir económicamente al profesional también es bastante importante ¿por qué? porque como decíamos en un inicio de esta plática pues muchas veces el empresario dice ¿y cuánto me va a costar? ¿por qué? Pues porque, porque por una lógica pues se necesitan conocimientos um, que tal vez no se han aplicado dentro de la organización, tal vez los conocimientos que se han aplicado son los conocimientos de registro, los conocimientos de determinación de impuestos, los conocimientos fiscales, pero muchas veces el contador, el profesional, pues no se mete, ejemplo, a razones financieras, algún análisis de punto de equilibrio, y en este caso a la implementación de controles que puedan ayudar a optimizar precisamente esos recursos, esos recursos que hacía alusión aquí el maestro de que refiere la NIFA 2 del, del postulado de la entidad económica, ¿no? Esos recursos que precisamente se invierten para generar utilidades. Y como les decía hace rato, para resarcirle, regresarle a los socios el importe de su aportación y todavía más, ¿no? Todavía eh, eh, generando una diferencia con algún costo de oportunidad. Porque yo, ¿para qué voy a querer meter mi dinero a una empresa? que me va a pagar el 2% de utilidades cuando la puedo meter al banco que me está ofreciendo el 5, ¿no? Ese es un costo de oportunidad, todavía me ahorro el trabajo, nada, ¿no? más voy a estar ahí trabajando mi dinero y ya. Pero en ese sentido, tal vez eh, los empresarios y los propios contadores, pues debemos tomar la conciencia de la importancia de estos controles internos. Y por ahí me, me, me surge también esta relación que tienen con con este llamado cumplimiento de obligaciones, el famoso compliance, ¿no? Compliance en, en distintas variantes, compliance fiscal, laboral, eh, administrativo, y pudiéramos llamarle, que a ese cumplimiento, ¿cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo vamos a tener el correcto cumplimiento de distintas obligaciones? Pues cuando tengamos el, el precisamente el control de nuestra organización. ¿Quién es el que de debería tener el control de su organización? pues los socios o accionistas, el propietario como tal, el sujeto de la entidad económica, para efectos de que se puedan tomar las mejores decisiones, y claro, con ayuda del profesional, que en este caso, pues sería el contador público, el administrador, y pues también ayudándose de las de, demás ramas que no se separan de nuestra profesión, como pudiera ser el derecho. Y pues, aprovechando ahorita ya casi estamos por cerrar nuestro programa, porque el maestro Martín se, se nos va al otro programa para invitarlos a, a rompiendo Paradigmas ahorita, a las nueve en punto, vamos a, a tener ahí el programa con el maestro Martín, con el maestro Corona, eh, me parece que hoy sí va a estar el, el maestro Aranda, el maestro Salvador, ¿y quién me falta por ahí? este Pepe Soto. Pepe Soto Pepe también, Pepe. Pepe Soto. Entonces, para que... Los que nos están viendo ahorita, pues, también se puedan conectar ahí a las nueve. Y, pues, maestro, no sé qué, qué comentarios nos pueda dar eh, adicionales para, para ir cerrando esta plática. Y, pues, nuevamente el agradecimiento. Yo creo que bastante bastante importante los comentarios. Como siempre les digo, en, este, en estos programas, pues, no se abordan así como tal. En realidad, pues, no es un curso, ¿no? Sino es una plática de cuestiones que nos puedan saltar ahí a los que nos están escuchando de que, Oye, si tiene razón, tal vez me falta ver esto, ¿no? Y, y llego, lo planteo, ya busco más información detallada sobre esos temas que se puedan plantear en este, en este tipo de pláticas, ¿no? La intención es generar ese, pues esa esa incertidumbre, ese miedo, ese ese gusanito, le voy a llamar ahí, para efectos de que po po podamos tomar en cuenta pues, esas recomendaciones que nos hacen nuestros expertos que nos acompañan. Sí, fíjate maestro, el control interno tiene una especial importancia crítica en los negocios, que hemos dejado de verlo como una herramienta y lo vemos más como burocracia. En muchos contadores, cuando di este tema, fue en los últimos cursos presenciales que di por ahí del, del 2019, eh, me decían, oye contador, yo te entiendo, el control interno es importante, pero el empresario no compra el servicio. Y porque el cliente dice que es muy caro, eh, que no tiene beneficio, digo, bueno, yo quisiera entenderte primero, ¿cuál es tu concepto de cliente? Porque el cliente no es al que le facturas, el cliente es el que te da a ti un rendimiento del tiempo que inviertes como contador, y a, entrando en charla con esta persona, me decía, no, pues que realmente es el que más le facturo, pero es el que más problemas me da, que le decimos, hoy estas son las alertas de deficiencias de control, cuando le truena el, el cohete y tiene efectos fiscales, ahí vamos nosotros, no cobramos por resolverle el problema, y somos los buenos y los malos, ¿no? Te digo, bueno, uno, es el perfil de lo que tú consideras un cliente, tiene que ser rentable para ti, si no deja de ser cliente. Segundo, hemos perdido la comunicación efectiva como contadores, no podemos... Hay un área... Que deberíamos estar trabajando, que es la mercadotecnia, la, mercadotecnia, la venta de nuestros servicios. Porque al final de cuentas, como dice, pues tú te rentas como persona. Si vendes un producto, sacas lo bonito y lo bueno del producto. Pero como personas a veces no sabemos transmitir lo que queremos ser. Nos volvemos muy técnicos, muy rígidos y no entendemos el mundo de los negocios. Entonces, podríamos empezar a trabajar porque creen que es una rama de la contaduría. o Es una línea de servicios que podía ser muy rentable y a veces queremos comernos todo el pastel de un bocado, yo siempre digo, oye, empieza por algo importante, tú ya sabes cuál es la deficiencia o el talón de Aquiles de los negocios, empieza con una parte y empieza a verlo, oye, tengo un punto específico, yo analizo, hago variaciones, análisis financieros, tendencias, variaciones y le monto el problema al dueño, al empresario, oye, ¿cuáles son tus riesgos de perder dinero? Perder dinero, si al empresario le dices, vas a pagar impuestos, le duele el hígado, pero si le dices, vas a perder dinero, le provoca taquicardia, y eso es más importante. Y hay que tomar ese efecto de los negocios, ¿no? Y en materia de control interno, viene algo interesante para el 2022 con el tema de las cancelaciones de CFDI y emisiones de CFDI de egresos por devoluciones de descuentos y bonificaciones. ¿Qué nos dice la reforma fiscal? Que yo no lo veo mal, pero es más chamba, ¿no? Debes documentar el motivo por el cual cancelas o emites comprobantes de egresos. Y eso te lo va a dar de manera natural el control interno. Podemos empezar como punta de lanza para ofrecer esos servicios a los contribuyentes, pues empezando con el tema fiscal y de ahí créanme que pueden salir cosas muy interesantes. Y si me permites, mi estimado maestro, estamos preparando aquí consensos, capacitación, un diplomado donde vamos a ver control interno como la, la, la parte fundamental algunas técnicas en algunas áreas específicas, cómo relacionamos con los negocios, cómo podemos encontrar un sustento en las NIF, cómo podemos mejorar ciertos procesos productivos sin ser engorrosos. Lo estamos ya planeando empezar el mes de febrero, un censo es capacitación, ahí esténse pendientes de la, de la publicación y realmente vamos a tratar de empalmar todo lo que hemos aprendido de todos en algo que puede ser un servicio adicional que puedas ofrecer, un beneficio para los empresarios, y algo que así como regresaron las NIF, no sé si estés de acuerdo maestro, las NIF eran tema intrascendental para el contador, sí, sí, sí. con la reforma del 14 y la famosa control electrónica, volvió a ponerse en, en los focos de atención de los contadores, y ahora con tanto tema fiscal que hay que controlar, pues realmente el control interno es un momento importante que debemos aprovechar. Incluso yo hasta le llamo control interno de carácter fiscal. Puede haber muchas situaciones de carácter fiscal. Solo para concluir, mi estimado maestro, yo tengo dos anécdotas. Cuando yo fui auditor, la autoridad primero me revisaba a mí y después iba al contribuyente. Como auditor, mi obligación era zanjar el tema en la revisión de papeles de trabajo y cubrir al cliente. Y aprendí muchas cosas ahí. Y hubo dos, y me sorprendió porque fueron de la Secretaría de Finanzas de Puebla que tienen una vamos a llamar un paradigma arraigado por nosotros de quien no sabe. Pero uno me dijo, a ver, doctor, dígame por favor, proporcionenme su matriz de control de contratos. Ay, ahorita que tocaste el tema de compliance, dije, ¿cómo? Sí, contratos, ¿qué contratos tiene firmados con terceros? Arrendamiento, compras, lo que sea, ¿y cómo lo administra la empresa para efecto de riesgos de negocio? Y dije, me quedé maravillado esa pregunta así que ya llevo, serán 20 años después de ese hecho y no lo puedo olvidar. Y el otro que me dijo, contador, por favor, ellos también empiezan sus revisiones con control interno. Contador, por favor, proporcioname el control interno del contribuyente para la determinación de pagos provisionales de impuestos a la renta. Y dije, en la mouse, excelente pregunta. Pues yo tenía el control interno de ingresos, ya nada más le monté la parte fiscal, ¿no? Pero me encantó desde el origen de un negocio, del negocio, cómo controlas el ingreso y cómo terminan el pago de impuestos. Esas dos preguntas de Secretaría de Finanzas me dejaron maravillado y no crean, no duden que próximamente tengan ese tipo de preguntas. Entonces hay que prepararse, entonces los invitamos a que estén atentos a Incensus capacitación sobre este diplomado, van a ser cinco módulos, lo vamos a hacer presencial y en línea también, ¿no? porque a veces se disfruta de manera diferente, ¿no? Pero ahí dejo la invitación, estimado maestro. Claro, maestro, pues sí, pues ya, ya por ahí está, ya se está compartiendo ahí eh, precisamente esta, un poquito de información sobre este diplomado que nos comenta el, el maestro, precisamente de control interno, pues se, se lo recomendamos de parte de aquí de, de la familia Census, y pues, pues eh, espero que, que ya por ahí ya vi varios comentarios de, de personas que están interesadas, porque pues yo creo que estamos ya en una etapa o en una época donde nos, nos debemos de preocupar por ese tipo de temas. Y como le decía el maestro, pues en aquellas ocasiones que, que, precisamente donde decía él como auditor, pues me tocaba cubrir al cliente en las llamadas secuenciales de dictamen, ¿no? Para que no te saltes al, al cliente, pues vente primero con el auditor, porque así lo, así lo disponía la ley. Y, y pues muchas veces pues, los auditores eh, eh, hacen, hacen cada pregunta que, que pues, nosotros como profesionales o como contadores a veces decimos, no, pues, y aquí también voy aprendiendo, ¿no? Porque son cuestiones que uno en la práctica a veces no observa. Y, y como decía el maestro, pues, tal vez, eh, pues, no somos expertos en todo, ¿no? Y hay cosas que se nos pueden eh, ir barriendo, pero, pues, la intención de este tipo de programas, de las capacitaciones, del diplomado que nos comenta aquí el maestro, pues, precisamente es de que, pues, si hay errores, sean los menos, los menos gravosos, o que ya vayan disminuyendo o que nos sigamos preparando, ¿no? En este sentido, pues le agradezco, maestro, la, la aceptación a la invitación a este su programa y, pues, ya en un ratito más lo estarán viendo nuevamente aquí en este canal de, de, de Census en su programa Rompiendo Paradigmas. Por mi parte, pues, no me queda más que agradecerles también a todos los que nos estuvieron eh, viendo les pido igual que pues sigan retransmitiendo este video para que pues cada día llegue a más personas que les pueda interesar y pues maestro un gusto haberlo tenido aquí entre nosotros un gusto para mí y un honor mi estimado maestro agradeciendo su amable invitación y a todos los que se pudieron conectar, no se pierdan a las nueve vamos con el cotorreo con Pepe Soto, que es el que nos levanta el rating, ¿no? El maestro <ríe> claro. Efraín el maestro Quique Corona la verdad no sé si nuestro estimado Toño va a poder porque luego tiene misiones, espacios. Pero cordialmente sí, invitados sí. a todos y un honor estar con usted, mi estimado maestro. Claro, pues muchas gracias, saludos y pues ya en 15 minutos nos estaremos viendo por allá. Pues muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles a su programa Noches de Censo. Su servidor Carlos Ramírez los saluda desde el estado de Oaxaca y pues un gusto nuevamente saludarlos. Que estén bien.